Blues, blues sin lágrimas saw me lágrimas, en allá no me quedan lágrimas, y por eso mi vieja armónica llora por mí. Gracias.